YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y hoy tenemos acá un EGK22 gente la cual nos trajeron porque el email lo habían reportado entonces en este caso este video solamente es con fines educativos y es que si en tu país no está permitido reparar el email pues obviamente puedes omitir a esto y es que te puedes en algunos países tiene procesos legales bueno yo les voy a enseñar solamente a repararlo gente de una forma rápida y fácil es decir totalmente gratis lo primero que vamos a hacer como ustedes pueden ver yo acá tengo el dispositivo todo listo entonces nos vamos acá a configuraciones vamos a habilitar lo que es primero lo que sería ADB que ustedes ya saben gente entonces entonces acá vamos a sistema perdón vamos a acá ahí, a K22 damos número de compilación, listo vemos que aquí está activado gente lo que sería opción desarrollador entonces no hay ningún tipo de problema lo vamos en sistema opciones avanzado, opción desarrollador y aquí vamos a habilitar OEM y depuración USB. Listo gente, ya una vez que hemos hecho estos pasos, lo que vamos a hacer es muy simple y muy fácil. Vamos a ir acá a nuestro marcador y vamos a marcar el siguiente comando que tenemos a continuación. Listo, esto sirve para habilitar el puerto test gente. Listo, marcamos ahí, asterisco numeral, asterisco numeral, 462, 633, 200 listo, numeral asterisco, numeral asterisco listo, acá le vamos a dar en la opción donde dice CBC menú y acá vamos a dar donde dice port check test y activamos esta opción, una vez que hemos hecho eso pues vamos a volver hacia atrás, listo gente listo, y listo, y listo ahora sí vamos a abrir lo que sería nuestra herramienta que es Octopus SG Tool. vamos a abrirlo, no necesitamos créditos ni nada gente para hacer este proceso ya que es un proceso muy fácil y muy rápido de hacerlo listo y vamos a ejecutar entonces nuestro programita que obviamente es de paga esperamos que se abra listo entonces acá pues vamos a cerrar esta notificación de actualización y acá tenemos nuestro EU. como ustedes pueden ver en este caso si no saben nada no en el modelo se van a ajustes yo acá tengo la, seleccionada la plataforma Qualcomm que eso es muy importante recalcar gente nos vamos a acercar al teléfono vamos a información legal perdón vamos a ir a ver el número de modelo. A ver dónde lo tenemos por acá. al parecer no lo tenemos acá. pero vamos a ver acá en la pestaña de sistema. Bueno, no hay gente, pero lo que viene a ser es el modelo K200HM. A ver, vamos a tratar de ver dónde está ubicado el modelo, gente. Ya que estos dispositivos me han llegado, no casi a mí, pero por primera vez que estoy chocando con este dispositivo. Donde lo tenemos Ahí está el nombre de dispositivo Número de teléfono si sí, acá justo lo tenemos gente Entonces es el LLM K220 K200HM Perdón, listo, una vez que tenga acá Pues gente, ya lo que vamos a hacer es Muy importante, tomen en cuenta Esta nota, acá en este punto Lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo Gente, en una parte donde no se vaya a mover nada Listo, ahí escuchamos que ya conectó Donde no se va a mover nada Y lo que vamos a hacer es dar acá donde dice Read QCN, perdón Listo, acá vamos a dar en esta opción De Read QCN, perdón Y listo, vamos a dar clic ahí entonces Y vamos a esperar que nos Lea esa partición de De QCN, eso va a tardar gente ya que Ahí normal te va a reconocer los datos del teléfono Como tú puedes ver, no hay ningún problema Eso tarda mucho, listo Acá te va a pedir una carpeta que tú lo selecciones yo en este caso voy a seleccionar por ejemplo la carpeta de, a ver vamos a dar bibliotecas, lo vamos a guardar en una carpeta más a ver en el este equipo, vamos a guardar donde dice acá en documentos por ejemplo listo aquí lo voy a guardar, guardamos y esperamos, eso tarda demasiado por eso yo voy a pasar el video, quiere decir unos 15 a 13 minutos por ahí tarda en guardar el entonces para eso yo gente voy a tener que pausar el video y vuelvo cuando ya haya guardado déjelo que termine de guardar todo el QCN porque si ustedes no dejan que termine obviamente el proceso te va a salir mal ahí como tú puedes ver se está guardando el QCN entonces vamos a tener paciencia en este punto para que se guarde yo vuelvo cuando ya esté guardado para continuar con el proceso, listo muchachos ahí ya está terminando el segundo proceso y vamos a tener que esperar Listo muchachos entonces como ustedes pueden ver ya falta un poquísimo tiempo para que termine de guardarse la, lo que sería el archivo QCN Vamos a tener que esperar nada más con paciencia como les digo todo va a salir bien ya que este es un proceso 100% ya probado Y bueno pues F4 del rato para K22 sin ningún tipo de crédito y nada Ahí va a terminar unos cuantos pasos entonces vamos a esperar nada más gente para continuar con el proceso listo ya terminado satisfactoriamente entonces lo que vamos a hacer ya es dejar de un lado este lo que sería la octopus box y vamos a ir acá gente entonces a ver el archivo que hemos guardado en este caso yo lo guardé en documentos vamos a tener que buscarlo listo no voy a documentos y listo gente vamos a ver a ver acá lo tenemos en este caso dice K200HM Listo, este viene a ser el archivo Voy a ir a copiar al escritorio Voy a borrar cualquier archivo que yo tenga acá Que sea de otro dispositivo, lo borro Listo, y lo voy a copiar al escritorio Entonces solamente lo voy a jalar A ver, acá lo tenemos Lo jalo Listo, lo jalo ahí entonces Ahí ya lo tengo el archivo creado Como tú puedes ver, ya lo tengo acá el archivo ya QCN guardado Y listo, ahora sí vamos a ir, por ejemplo Vamos a abrir este programita que yo tengo acá gente. Entonces Vamos a abrir este programita. Este es un programita muy simple que sirve para hacer lo siguiente. Listo, ahí lo tenemos. Este es el contorno del programita. No sé si lo logran a ver gente ustedes, pero lo que yo les voy a mostrar es un programita que nos sirve bastante. Lo que vamos a hacer, a ver voy a tratar yo de acercarlo un poco más para que ustedes lo puedan ver. Listo, ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es colocar un email acá. Ustedes pueden colocarlo cualquier email, no hay ningún tipo de problema. Puede ser uno al azar. Por ejemplo, yo voy a colocar este email. Listo, ahí yo lo tengo entonces el email colocado. Lo vamos a dar en la opción de donde dice convertir. Y aquí vamos a copiar estos valores. Lo copiamos con doble clic. Vamos a seleccionar, perdón. Listo, lo copiamos y listo. ¿vale? Una vez que hayamos hecho eso nos vamos a ir a nuestro archivo, en este caso el de acá. Y para eso gente tenemos que tener HDX Editor. Este es un editor que tenemos que tener instalado sí o sí en nuestra computadora porque si no no nos va a funcionar. En este caso cuando tú este archivo descargues y no tengas HDX te va a aparecer como un archivo simple, por ejemplo como este archivo que es un certificado. Pero cuando ya tú hayas abierto alguna vez algún archivo así te va a aparecer en este formato, en este caso. Este viene a ser el QCN que lo lee en este caso este editor Yo por ejemplo lo abro nada más Y me va a abrir ya con el editor Ahí les vuelvo a repetir Y acá por ejemplo el archivo que yo tengo El QCN que yo tengo ya nos abre directamente con HDX Editor Y una vez que estemos acá lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir al buscador gente Buscar, perdón acá vamos a buscar A ver vamos a cerrar de nuevo No tiene que suceder nada gente De lo contrario no van a poder editar Listo abrimos y listo, ahora nos ubicamos en buscar buscamos acá vamos a donde dice valores hexadecimales listo, damos clic ahí y vamos a buscar los valores 083 a que ya lo tenemos ahí y aquí lo vamos a dar en buscar todo listo, ahí nos apareció como tú puedes ver ya marcado estos dos valores que es algo muy importante y en la parte de abajo tenemos dos Opciones que se repiten Como la de, que tenemos Que estoy señalando con el cursor y la siguiente Esos dos valores se repiten Entonces lo doy doble clic y lo selecciono Listo, y estoy, lo estoy seleccionando Y me voy hacia mi programita de email converter Como yo copié gente Acá los, lo que es los, los valores que tengo acá lo doy copiar Nuevamente lo voy a seleccionar Todos estos valores hasta el 73 Desde el 08 Y lo doy en control V o también lo pueden hacer de la siguiente forma Por ejemplo acá Lo dan clic ahí Y lo van a dar pegar insertado listo En este caso ya se cambió sus valores Voy a cambiar la segunda línea Seleccionamos con doble clic Y listo también voy a seleccionar por ejemplo Acá estos valores hasta el 73 Listo Lo doy también pegar insertado Y listo Una vez que hayan hecho eso lo vamos a dar en guardar Y cerramos esto como ustedes pueden darse cuenta acá nos creó otro archivo secundario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir nuevamente a la Edge Octopus y vamos a donde dice Write QCN. Le damos clic acá y acá nos va a pedir seleccionar gente. Entonces vamos a ir. Vamos ahí nos va a pedir que seleccionemos el QCN, lo damos escritorio. Como ya está en escritorio acá tenemos los archivos, a ver vamos a seleccionar el último, el de acá, y lo damos en abrir. Listo, y lo damos en grade right, Y esperamos, gente. Ahí vamos a esperar el tiempo también que casi hemos esperado para sacar el QCN. Eso va a demorar unos 15 a 13 minutos, gente. Solamente nos toca esperar. Y bueno, pues ahí vamos a esperar que termine el proceso. Y les voy a mostrar que ya el equipo está full señal. Listo, vamos a pasar entonces el video para que vuelva ya cuando esté todo el proceso. Listo, ya nos queda poco tiempo. Entonces, muchachos, para... El K22 esto es un método buenísimo y tienen que esperar nada más. Ahí, por ejemplo, ya está terminando de pasar el QCN y bueno, ha terminado. Ahora, solamente que tienen que hacer acá en el dispositivo es reiniciarlo y probarlo con una tarjeta SIM para que no reconozca el email. Y como ustedes pueden ver, no les estoy mintiendo, es un K22. Yo voy a reiniciar, el, voy a colocar, perdón, lo que sería la tarjeta SIM. A ver, para ver que el equipo esté todo correctamente listo, muchachos. Entonces, este es un buen vídeo para que ustedes lo puedan practicar. Ahí voy a colocar la SIM card. Espero un momentico a ver si lo logramos dar más brillo. Bueno, en este caso nos dice que no se reconoce la tarjeta SIM. A ver listo ya está full señal como tú puedes ver claro perú y bueno pues espero que les haya gustado el video. no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like y ahí lo tenemos la señal de claro muy bien y correctamente eso fue todo espero que les haya gustado el video. no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like